Hoy os vamos a enseñar la silla Pivot de la marca BQ. Es una silla multigrupo, o sea que es 0, 1, 2 y 3. Iría desde el nacimiento hasta los 36 kilos de peso. Y la instalación es con Isofix y con Top de Os vamos a explicar ahora un poco cómo se instalaría en el coche. En la parte de abajo, lleva una palanca, que es un tirador. Y saldría el Isofix. Y así ya sería solamente conectarlo con los hierros del coche. La silla lleva un seguro que se pone en color verde para indicaros que está bien puesta. Una vez que el Isofix esté enganchado, tenemos que volver a darle a la misma palanca y desplazar la silla todo lo que se pueda para que haga contacto con el respaldo del asiento. Una vez puesto el Isofix habría que enganchar el top tether. El top tether es este gancho que vemos aquí que pasaría por uno de los laterales de la silla en función en qué puerta la pongamos y se conecta en el maletero tenéis que llevar una argollita de metal que suele llevar un dibujo de ancla como de barco normalmente va o en el respaldo del asiento o en la misma base una vez que lo tenéis enganchado hay que tensarlo hasta que se ponga en verde el seguro entonces la silla ya estaría completamente instalada es muy importante que llevéis el top tete porque es necesario para la instalación y bien, ahora vamos a ver lo que es la silla la silla es giratoria en 360 grados que apretáis y ya haría la para en el centro para que nos sea más cómodo poner al bebé una vez que queráis podríamos a y ya giramos en una dirección o en la otra la silla reclinaría desde una palanquita que lleva aquí también lo mismo, giramos y ya podemos ponerla en la posición que queramos haciendo falta, le podremos ir quitando reductores. Al principio, como podéis ver, viene muy preparada para la primera etapa. Luego le podremos quitar el reductor de la cabecita, la cuña que lleva en el culo, al principio es para que deje al bebé lo más recto posible y no se hunda en la silla, y finalmente el reductor del cuerpo. Del mismo modo, según vaya quitando el bebé, iríamos subiendo el cabezal silla, también contaría con protección lateral, que es la pieza que vemos aquí. En caso de impacto, esto lo que hace es que libera la presión, para que el golpe no sea tan brusco. Podéis llevar la contramarcha hasta los 18 kilos, se le puede dar la vuelta a partir de los 9, pero ya sabéis que todo lo que la podéis llevar a contramarcha, muchísimo mejor. Una vez que el niño o la niña superen los 18 kilos o la altura del arnés no le dé, habría que quitarlo, por lo que le daríamos la vuelta a la silla, la pondríamos en la posición de 90 grados y quitaríamos el arnés y ya le cruzaríamos el del coche por encima como a un adulto por lo que ya habría que soltar el cinturón en este caso el cinturón de seguridad sería el que haría el tercer punto de sujeción entonces iría con el isoflix y con el cinturón del coche y ahí ya estaría instalada también perfectamente hasta que tuviera que llevar la silla el niño o la niña que ya sabéis que aquí es pito 35 si queréis probarla en el coche, os podéis pasar por tienda y la instalaríamos para que vierais cómo queda. También hay más colores que podéis verlos en nuestra página web. Si tenéis cualquier duda, también podéis llamarnos o mandarnos un mail. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.